¡Hola ¿Cómo están? Saludos ya desde Bangkok. Acabo de hacer el check-in. Estamos en Tailandia. Venimos a las conferencias. Ayer fue el día número uno y se pasó a filmarles un poco. Pero bueno, ahorita en el día número dos. Es el mismo recorrido. Me estoy quedando aquí en el hotel que está cerca de Bangkok University. Y vean, las calles de Bangkok, pues, más o menos similares a muchas calles del sureste asiático. Entonces, estuvieron bien el ciclo de conferencias ayer. Estuvo padre. Me tocó exponer un tema. El tema se llama Share Economy y cómo va a ser el impacto en el turismo. Eh, estuvo bastante interesante hay mucha gente de todos lados. El tema de aquí de las conferencias de Bangkok University fue más en referencia a eh, Business Management y Governance todo el tipo de como legislación y regulaciones que el gobierno puede aportar hasta, hasta ciertas empresas eh, compañías pequeñas, grandes y bueno el impacto que ellos pueden tener en desarrollo económico entonces pues como que ahí encajó el tema y vean ya llegamos B.U. Bangkok University International eh, está bastante bien eh, es la primera vez que vengo aquí a la Bangkok University Fueron cerca de, eh, que serán, como unos 80 speakers. Y bueno, de todos lados. Hay muchos de Sudáfrica. Porque me comentan que el año pasado esta conferencia se hizo allá en Sudáfrica. Entonces como que se ve que les gustó mucho. Y pues se vinieron a seguir esta conferencia. Dependiendo del tema, es como que esta organización se dedica a enviarlos a donde quiera que tengan las conferencias y donde quiera que encaje el tema. Entonces pues... Ya después te invitan y pues vienes, das una pequeña plática. Fueron como 20 minutos más o menos. De esos 40-50 personas después eh, como que se dividen de tres grupos porque hay pláticas simultáneas. Entonces, pues así para que escojas la que más te gusta. abrir de este lado a ver, me los llevo para que conozcan aquí Bangkok University es el piso 16 creo normalmente ya están como en este ciclo de conferencias y muchos de ellos se ven que ya se conocen porque vienen se saludan a todo el mundo y muy contentos vean aquí es la aquí me tomé una foto ayer en la mañana bueno, esta es la entrada a ver, vamos a abrir de una vez. Wow, soy el primero. ¿Qué tal? Bastante bien. Bueno, tenemos el auditorio para nosotros solos. Eh, vamos a preparar unas cosas. Hoy tenemos unos keynote speakers. Y ayer el keynote speaker que vino estuvo bastante interesante. Eh, entonces, pues esperemos que llegue muy temprano. No, llegué como 20 minutos antes. ¿Ya ¿Llegó alguien más? No. Vean, está bastante padre. De hecho, de aquí, ahorita al rato, será el keynote speaker, que son como una media hora. Y después eh, nos vamos al piso 16, no perdón, estamos en el 16, después nos vamos al piso 14 Ay. y del piso 14 tenemos los refreshment, el café y ayer por ejemplo te dieron el, nos daban el libro que tenemos ahí eh, donde se publicaba tu research paper. Y bueno, de ahí ya es como iniciamos. Nos dividieron entre diferentes eh, salones y de ahí nos fuimos a los salones que nos tocaban. De hecho, a mí me tocó luego, luego ayer exponer en la mañana. Entonces, pues, estuvo bien porque ya después, eh, pues, ya nada más te dedicas a ir a la conferencia que más te agrade. La que se ve interesante. Hay muchos casos interesantes. Eh, había casos como que de corrupción, porque estábamos con el tema de governance. Temas de corrupción de Sudáfrica y cómo es que habían... Eh, pues digamos resuelto diferentes casos eh, y muy bien bueno pues los dejo por aquí vamos a esperar a las personas que lleguen eh, al rato nos sintonizamos